Y por eso se dispusieron los, los centros deportivos. Sin embargo, no, no fue así. Eh, por lo menos aquí. Eh, vamos a obviar ese, ese video, señor director. Y vámonos con la próxima información. Las autoridades han eh, dicho que es alarmante la cantidad de contagios por fin... El gobierno admite que tenemos una situación alarmante de contagio. Tras dos días de una positividad de un 30 la vicepresidenta de la República que dirige el Gabinete de Salud ha convocado este lunes al Palacio Nacional, a las autoridades de salud pública. Eh... Interior y Policía y la Policía, para tratar el tema del rebrote. Ayer se dijo que habían 824 casos nuevos, cero fallecidos y que tenemos 35.756 casos activos. 224 personas están en cuidados intensivos en el país. Y la mayoría de las clínicas han dicho que ya no tienen espacio para nuevos eh, enfermos de COVID-19. Esta, esta reunión que se va a realizar hoy, vamos a entrar, señor director. Esta reunión que se va a realizar hoy en el Palacio Nacional, es posible que se determine variar el horario del toque de queda. Lo que se está diciendo es que vamos a volver a las 5 de la tarde con el toque de queda, que se va a quitar lo del de poder transitar y que los negocios, eh, se van a cerrar los negocios eh, de bebidas y todo eso definitivamente. Una serie de medidas, los balnearios, cerrar, eh, que va a tomar el gobierno a partir de hoy. ...con estas nuevas medidas que se van a implementar luego de esta reunión en Palacio en el día de hoy. Vamos a continuar, señor director. Ayer el, el coordinador del, del hospital, eh, José María Cabral Ibaez, el vocero, dijo que ya ellos no tienen espacio para atención de COVID-19... Que están llenos y que los enfermos lo van a, hacer, a enviar al hospital Presidente Estrella Ureña. Dime, hermano, a la orden. Buen día, José Manuel. ¿Cómo estás tú? Buen sí. día para los clientes. Buen día. Sí. Oye, José Manuel. Ajá. Lo que estén ahí, yo le voy a hacer una sugerencia a las autoridades. Ah. Ya. Y si no, cuando no quepan el aire a Zahona, que lo vayan matando y tirarlo al mar, porque como que ya la a muy. Bueno. Para que lo que estemos libres, y bendecido por Dios, nunca lo enfermemos. Así que decirlo a la aire a Zahona, cuando no quepan el aire a Zahona, también lo matando. Mira, mira qué es lo que pasa con esto. La mayoría de la gente ahora mismo no se da ni cuenta que tiene la enfermedad. ¿Cuáles se dan cuenta? Bueno, los que caen. Eh, eh, en una situación eh, porque tienen una comorbilidad de gravedad buenos días Cucho. Manuel. señor pregunta bien he obligado beber es obligado a andar en la calle para andar bueno porque aquí el gobierno que tiene que tomar medidas drásticas con eso con esa gente que andan de sinvergüenza infectando dentro que tiene que someterlo a la justicia o si no tienen que los de abajo, que me pongan a mí porque tú veas que, que no sale una gente a la calle. Oye, bueno. es que, no vamos a ver todo con esa barra, lamentablemente. Mira, eh, van a tener que poner el confinamiento total. Israel, por ejemplo, Israel ahora mismo está en su tercer confinamiento. Israel ayer dispuso su tercer confinamiento porque abren... Y entonces vuelven los rebrotes y ahí está la situación. Aquí todavía el gobierno no ha, ni está dando las estadísticas reales, ni se está diciendo lo que es, que pasa realmente. Todavía aquí no hemos admitido la situación. Buenos días, Juan. Buenos días, José Manuel. Buenos días, San Francisco de Macorís. Buenos días, Santa hermana Mirabal. José Manuel, no es la felicidad lo que nos hace agradecidos, sino es el agradecimiento el que nos hace felices. Siempre hay algo que agradecer. Y una, una gran nación no necesita grandes hombres, sino hombres honrados. Aprovecho otro programa para saludar no solamente a todo el pueblo de San Francisco de Macorís, que necesita, hijo de Dios bendiciones y para ti y tu familia, José Manuel así es. hay que rezar por Franklin nosotros dijimos aquí el viernes que Franklin está en el home está estable él no tiene mayor situación pero está en el home con el COVID vamos a ver muchísimos casos de muertes aquí en San Francisco de Macorís del, del COVID que no se están reportando según el gobierno no está muriendo nadie vamos a ver señor director lo que reportó el COE de este operativo que se realizó este fin de semana eh, todo el fin de semana largo eh, 19 fallecidos 90 accidentes de tránsito y 40 personas intoxicadas por alcohol el resultado del asueto de fin, de, de asueto navideño. Dicen ellos que se han incrementado los accidentes de tránsito y que han bajado los, los intoxicados por alcohol, según el COE, con respecto a años anteriores. Vamos a continuar rapidito, señor director. Vámonos con esta, esta señora que fue... Eh, golpeada por su pareja sentimental un hombre solo identificado como wilson propinó una fuerte golpiza a su pareja sentimental yajaira costa durante la noche del 25 de diciembre en el sector los chiripos aquí en san francisco de Macorís. vamos a escuchar lo que nos dice esta joven ¿Dónde fue eso? el ¿Cómo es tu nombre, joven? ¿Cómo se llama tu esposo? frecuentemente te hace de esto. Esto no es la primera vez que te golpea. justicia debe actuar. Uno de los problemas mayores que tenemos en la República Dominicana es la violencia de género. Hay que actuar. Con un casco de botella, José Antonio Minaya Santos hirió en el cuello por una deuda de 500 pesos a Roberto Cepeda, alias Kiko, en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís él dice el herido que el otro le pidió fue un dinero y que él solamente le dio no le dio lo que él quería y por eso lo lo, lo hirió en el cuello y el y el y el acusado dice que es que fue que él le debía 500 pesos. Vamos a escuchar lo que dice este muchacho. Eso, él, me pidió, él me pidió algo para irse para su casa y yo le paso 200 y me dice que no, eh, que no, y que quiere 300 y me lo devuelve para atrás y cuando me lo devuelve, me lo ha hecho lo y yo digo yo, ahorita tú lo vas a necesitar y ahorita no me lo pidas para atrás. No, no te me dice. Está pues, bien, a un rato viene, que le dejan que sea 100. Y yo le digo, no no te voy a dañar. Eh, agarró y pateó la botella y me, me, me metió esa botella, ese botella por ahí. Fue lo mismo mío. ¿Y dónde ocurrió eso? En la, en la calle 8 con 17. ¿Tú conoces a este joven que tiró? Sí, lo veo, sí. ¿Tú nunca me has tenido problemas con sí, él? Nunca en la vida, tú estás loco nunca. Si me das palabra te entró el caco de botella en mi cuello. Que tú estás diciendo por mi cuarto. No, me, me, me, cualquiera, cualquiera tú le puedes preguntar para allá si no fue así. Si fue así o no. Los muchachos están viendo que yo le paso los cuartos delante de todo Y lo que me dicen no le dé nada. Yo no le puedo dar nada, entonces, ¿no? porque no lo quiere. Y lo que me dicen no le dé nada. Y cuando vuelve que le dejan a que está haciendo y, y que yo no lo guardaré nada, usted es a por ahí, se me hace así yo tenía 500, y me, me lo quito, después de los 500 me quiera de vuelta, pero los mismos 500 millones me lo quiero de vuelta, y yo me defendí, me dio para ese golpe, eso fue ey, ey amigo, si sí, no puedo decir, pero quiero dos muertos, no te lo mentís era muy chido, me dio para ese golpe, eh, el conmigo, sí. Sí. El ellos me atracaron, yo Ah, sí, el espayo, los primones, okay, no sí. continuamos entonces señor director con la rapidito con las informaciones dice wilson que por qué pasamos el caso de la señora así tan crudo,